Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti con corazón. Hola, muy buenas tardes. Ya nos encontramos transmitiendo el día de hoy, 5 de mayo del 2023, a través de nuestra página de Conciencia Tech, en nuestro programa de Conciencia Tech. Hoy es cierre de bloque y por lo mismo tenemos una serie de acontecimientos, entregas y circunstancias que nos hacen eh, de algún modo estar eh, hoy de manera solitaria, mandándoles un sal saludo cordial a mis compañeros y amigos eh, Yolanda Burgos y Raúl Tello, que el día de hoy no nos pudieron acompañar, pero que siempre están con nosotros tratando de aportar en este proceso muy interesante de desarrollo profesional. Y de este espacio que pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook. Y también agradezco a nuestro productor que siempre monta el programa a las 4.30 de la tarde para que todos ustedes lo puedan escuchar. Y hoy, eh, hoy voy a tocar un tema, por, ya hemos hablado de autoconocimiento, de personas vitamina, de varias cosas. Y por ahí me han preguntado... Si yo quiero empezar a trabajar en mi autoconocimiento, ¿qué herramientas puedo? Eh, no hay administrar, sino qué herramientas puedo ir utilizando para empezar este proceso de autoconocimiento. Y creo que una de las primeras herramientas que yo pudiera decirles que funciona y que es bastante interesante su aplicación es la herramienta que empleamos normalmente en el coaching y que es muy útil para tomar conciencia de que, de qué aspectos podemos mejorar en nuestra eh, vida y en cuáles eh, darnos cuenta si nuestra vida está o no equilibrada. Y en este contexto, eh, pues está esta herramienta que a mí me gusta mucho, que es la rueda de la vida. Esta rueda de la vida cataloga en niveles del 1 al 10 ciertas eh, áreas de nuestra vida que tienen que ver con esta formación holística que nosotros tenemos. ¿Qué quiero decir con ello? Vas a encontrar variantes de eh, Buscar Rueda de la Vida en Google, vas a encontrar variantes de esta Rueda de la Vida, pero eh, lo interesante de esta herramienta es que nos considera como seres holísticos, es decir, como seres que tenemos varias dimensiones en las cuales debemos de evaluar cómo estamos eh, en esas dimensiones y, por ejemplo, hay dimensiones que tienen que ver con la salud y hay preguntas que, que, que tienen que ver con esto. no Cuido mi salud de una manera preventiva, recurro al médico cuando me siento mal, cuido mi peso, cuido mi alimentación, medito, duermo las ocho horas que requiero dormir, por ejemplo. Hay otra dimensión que, que tiene que ver con las finanzas y economía. ¿Me falta dinero al mes? ¿Qué pasa si me falta dinero? ¿Genero otras opciones de ingreso o solo tengo un ingreso eh, único con el cual cubro todos mis gastos? ¿Elaboro un presupuesto de mis gastos e ingresos? Ahorro un mínimo del 10% de mi sueldo y ahora ya no es ahorrar, sino es invertir porque ahorrando pues lo tienes ahí en el banco o en el colchón y perdemos. Eh, eh, pierde poder adquisitivo nuestro dinero. Puedo mantenerme financieramente e inclusive cumplirme algunos caprichos. Es el nivel económico que merezco, por ejemplo. Hay otra dimensión que viene siendo el trabajo, ¿no? Te sientes realizado en tu trabajo, encuentras significado en lo que estás haciendo, te hace sentir motivado tu trabajo. Consideras que tus relaciones laborales son excelentes y así nos podemos ir ahora a la dimensión de la diversión. Estás dedicando tiempo a divertirte, te has planteado retomar aquella actividad que siempre te ha gustado. O ¿Tienes puras obligaciones en tu vida? ¿Asistes a lugares que, y espectáculos que te gusta ir? ¿Dedicas tiempo a tu diversión? ¿Tu relación con, de pareja? ¿Cómo estás manteniendo actualmente esta relación de pareja? ¿Tienes tiempo suficiente para conocer personas en caso de que no tengas pareja hoy? ¿Piensas que estás invirtiendo tiempo suficiente en tu relación actual? Sí, darse cuenta de que hay que trabajar nuestras relaciones. ¿Consideras que existe comunicación con tu pareja, tu familia? ¿Cómo te sientes acerca de tu familia? ¿Le dedicas tiempo? ¿Pasas vacaciones con ellos? ¿Generas actividades de integración en tus amigos? Y, y en esto me viene a la mente que cumplo 30 años de salir de la prepa en estos meses y ayer en el grupo de WhatsApp dice pues quién, qué no hacemos una reunión no pues nadie va y alguien puso pues a lo mejor nada más nos vamos a ver cuando y sale la reina Isabel de joven y la reina Isabel ya grande y otro puso una calaverita no como diciendo pues creo que nos vamos a ver únicamente cuando ya estemos muy grandes o cuando este eh, cuando ya esté alguien de nosotros muerto, Entonces eso me hizo reflexionar, decir que realmente estoy trabajando acerca de mis amigos, en mi desarrollo personal, inviertes en tu desarrollo personal, tomas un curso, vas a un terapeuta, haces coaching, constelas, no sé, que realmente te haga conocerte, herramientas que realmente te hagan conocerte, que despierten en ti el entendimiento del por qué te comportas como te comportas, por qué haces lo que haces, qué sientes a lo largo del de, eh, tiempo, cuál es tu autoconcepto, por qué eres como eres, te aceptas realmente como eres o eres juicioso contigo, ¿no? Por ejemplo, en la libertad tomas tus propias decisiones, eres capitán de tu vida, eres autosuficiente emocional y financieramente, tu desarrollo profesional, dedicas tiempo a actualizarte en tu profesión, tus logros son congruentes con tus aspiraciones, disfrutas de tu profesión, en fin, esas son algunas de las... De las eh, de, de las dimensiones y las preguntas, ¿no? Y una vez que hagas este análisis y te catalogues en niveles, ¿cómo ves esos resultados? ¿En qué parte de tu vida estás desbalanceado? ¿Qué te gustaría hacer a ti para mejorar esas áreas? ¿De qué te das cuenta hoy? Cuando miras tu rueda de la vida, ¿qué requieres de los de apoyo para poder generar otros resultados? Y todo esto es un proceso indagatorio y de preguntas hacia ti, porque no es una pregunta hacia mí, ni es una pregunta hacia Raúl o Yola, es una pregunta para ti. Te invito a que busques esta herramienta, es muy común, la vas a encontrar en Internet y es la primera herramienta con la que yo iniciaría este proceso de autoconocimiento. Hay otra herramienta que esta es un poquito más personal, que la trabajé en una de, eh, de, de las escuelas de coaching donde yo estudié y tiene que ver también con eh, explorar las dimensiones, pero es un cuestionario que le llamamos cuestionario de ciclos abiertos. Y también inspecciona este cuestionario de círculos abiertos por dimensiones, no? por ejemplo, el área del cuerpo y la salud, eh, y te pregunta si, por ejemplo, te avergüenza algo de tu cuerpo, si te avergüenza algo de tu apariencia física, cuál es tu estado actual de ejercicio, eh, si sabes cuál es el, el nivel asociado, ap apropiado de ejercicio que puedes hacer, eh, ...cuál es tu proporción de índice de masa muscular, ¿no? Para saber tu índice de grasa, si lo estás excediendo, si tienes sobrepeso... ...si tienes hábitos saludables, si estás comiendo saludablemente... ...si vas frecuentemente al doctor a hacerte un chequeo... ...cada cuándo vas a hacerte un chequeo... ...si vas a una revisión dental cada seis meses o no... Eh, si sí, eh, te sientes bien con tu arreglo personal y tu ropa, si sí, eh, tu closet está en orden, por ejemplo, y también en pareja y en tu familia y con tus hijos, ¿no? O sea, date, darse cuenta de cómo estás llevando tus relaciones tanto de amigos, personales, pareja, compañeros, amigos, si les estás dando apoyo o si estás recibiendo apoyo de ellos, si estás evitando una conversación complicada donde tienes que reconocer y ofrecer una disculpa por algo que hiciste. Eh, también hay preguntas en tus áreas de finanzas, ¿no? Si cubres todos tus gastos a tiempo, cuánto dinero debes en total, cuál es el monto de tu ahorro en caso de emergencias, qué acciones has tomado para hacerte cargo de tus responsabilidades financieras, qué has hecho para educar inclusive a tus hijos, eh, etcétera. Entonces, por ejemplo, en áreas de servicio, en áreas de negocios, en tu plan de carrera, qué apoyo estás teniendo para tu área de carrera, ¿sí? Y cuestiones de ese tipo, entonces, en tus estudios, también en la dimensión del ambiente hogareño, en tus tiempos de esparcimiento, en tu estética, en kit también me gusta mucho que maneja una dimensión de espiritualidad y en ella te hace algunas preguntas, es cómo estás siguiendo el camino espiritual, con qué frecuencia eh, eh, asistes, si es que eres creyente, a servicios religiosos o qué acciones vas a tomar, qué aspectos de tu espiritualidad, así como de tu camino de, o crecimiento espiritual abonaste o estás ignorando, ¿En qué actividades o prácticas espirituales quieres participar y aún no lo haces? ¿No? Eh, y después te viene a la pregunta, es ¿qué quieres hacer y no haces? ¿Qué quiero ser y no estoy siendo para lograr resultados distintos? ¿Qué he logrado y qué no he logrado? ¿Y por qué no lo he logrado? ¿Qué he tenido que tolerar? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos muy en claro qué áreas de nuestra vida queremos mejorar. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? La, lo que sucede es que cuando nos enfrentamos a la situación, conocemos la situación, pero toleramos. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio por movernos de ese lugar. O sea, estamos incómodos, pero no lo suficiente para irnos hacia otro lugar. Entonces, esto nos hace comportarnos de una manera. Y la otra parte eh, fundamental, bueno, esto ya te dije: dos herramientas que nos puede ayudar mucho, es entender. Que la situación no es eh, una situación que solo se genere por tus actitudes de ahorita, sino también puede ser que en tu vida te hayas enfrentado a situaciones que, te hayan generado algún tipo de herida emocional. Ya he tenido algunos programas con ustedes donde he hablado de estas cinco heridas del ser, ¿no? Y pues básicamente se llevan a cabo en la infancia y son por circunstancias que inclusive de repente ni conocemos ni y bloqueamos desde niños y entraron directamente a nuestro inconsciente, y hoy, eh, como adultos, de repente sacamos ese niño herido que tenemos y define ah. nuestra personalidad, nuestra forma de actuar de nuestro adulto del día de hoy. Entonces, eh, pues sin lugar a dudas, tenemos esta parte de las heridas emocionales que provocan diferentes sentimientos como odio, rencor, deseo, tristeza, soledad. Estos sentimientos surgen del hecho de haber sido agred agredidos alguna vez o haber sido objeto de algún tipo de herida emocional. Y las cinco heridas básicas y que luego está inclusive marcado en tu fisiología o en tu cuerpo, y se puede notar, son eh, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, de traición y de injusticia. Y, y te invito a que te vayas echando un clavado en cada una de ellas, porque cada una de ellas nos hace que nosotros nos pongamos una máscara como un escudo protector. Y por ejemplo, cuando es eh, la de rechazo, pues la máscara correspondiente normalmente es de huidizo. Y cuando tú ves esta parte de huidizo, pues ves una persona flaquita, delgadita, que tiende a que no quiere verse. Entonces, eh, es muy marcada en esas personas esta herida, la herida de abandono, que es eh, una persona la máscara que se ponen, pues es una máscara de dependiente. Para la de humillación está la máscara de masoquista. En la de traición, esas personas que quieren controlar todo, las decisiones de sus hijos, de su familia, de, de, de todos por característica, y tienden a estar pues, con un cuerpo semiatlético, pero si sí tienen la lonjita o cuestiones de este tipo. Y la de injusticia también es una... Eh, herida que nos provoca una máscara de rigidez. Entonces, si tú permeas, si tú vas hacia adentro y te das cuenta de que tienes estos comportamientos con tus máscaras, es que tienes, por ejemplo, este tipo de, de heridas. Todos tenemos las cinco heridas de alguna y otra manera. Sin embargo, por ejemplo, hay gente como yo que tiene más eh, marcadas la herida de traición y de injusticia y yo veo que de esa manera son mis comportamientos hacia el controlar, hacia ser rígido, entonces tengo que aceptarlas, tengo que trabajarlas y no te quiero decir que este es un camino sencillo, pero es un camino que me va hacia mi interior y que me da respuestas de por qué pienso lo que pienso y para qué pienso lo que pienso y qué ha sucedido atrás que me hace pensar de esta manera. De ese modo, pues simplemente esto hace que tengamos cierta actitud, ciertas creencias, eh, una actitud interior o un diálogo interno y comportamientos, comportamientos eh, de, de todo tipo que se rigen por estas máscaras que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros eh, eh, sanar nuestras heridas emocionales? Es un proceso sencillo, siempre que sencillo, pero no quiere decir que no sea complejo para algunos de nosotros. La primera parte es reconocer que tenemos esta herida y aceptarla como propia, así como las máscaras que nos ponemos. Posteriormente podemos hacer un montón de cosas como contar, una, contar nuestra historia o nuestra herida a alguien, inclusive abrirlo, un diálogo con más personas, ser compasivo contigo y otorgarte ese derecho a haber sufrido y reprochar a tus padres por estas heridas. Sin embargo voy a decir que tus padres no son los culpables de tus heridas. Simplemente ellos actuaron desde su nivel de conciencia y con todo el amor que te tienen. De esta manera vas a poder ser compasivo con ellos y comprender su sufrimiento también. Porque ellos también tienen heridas. Y esas heridas dictaron sus comportamientos y la manera que te educaron. ¿Cuál es tu responsabilidad? Tu responsabilidad es hacerte cargo de tus heridas y no echarle la culpa a los demás. Identificar, heridas tenemos, y perdonarnos y perdonar a los demás. Y esto no es fácil, porque cada vez que tú, por ejemplo, en mi caso, sientas que eres tratado injustamente, te van a tocar un botón, Hace cuenta que te abren una llaga en tu y te meten el dedo en esa llaga y vas a sentir dolor. Claro que vas a sentir dolor, pero el chiste es reconocer. Ah, me están tocando mi botón de mi herida de injusticia y tratar de poder. No estoy hablando de calmarnos, pero sí de reconocer que la tengo y que eso dicta parte de mi comportamiento. Y ese comportamiento, eh, pues me, me puede dictar muchas cosas, ¿no? Entonces, esta parte hace que nos vayamos a otro concepto importante que tiene que ver con... Mi niño interior. Ya te dije que estas heridas vienen de la infancia. También te, tengo que decirte que tenemos internamente a un niño interior, un adolescente interior y un adulto interior. ¿no? Y entonces mi niño interior es el conjunto de todas nuestras potencialidades en estado puro. Fíjate cómo es un bebé, cómo es un niño pequeño cuando está aprendiendo. Pues está en estado puro, con todas sus potencialidades. Todavía no tiene juicios, no tiene creencias, no tiene miedos, no tiene nada de ese tipo de cosas. Entonces, en estado puro, simplemente detonan todas nuestras posibilidades en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando no logramos vivir plenamente y tenemos heridas, hablamos de un niño interior herido. Y ese tipo de niño interior herido nos provoca amargura, vacío, tristeza, desilusión y nos hace tropezar una y otra y otra y otra vez con la misma piedra. Y oculta esa parte de nuestra esencia y nos convierte en... un ser distinto y entonces buscamos a la mejor validación, buscamos aceptación, buscamos que nos palomeen otros porque nosotros no nos podemos palomear o no nos podemos aceptar o no podemos eh, vivir con circunstancias de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son las características de nuestro niño interior? Pues él quiere atención constante. Sí. La busca ser siempre el centro de atención. Siempre quiere más. No importa cuánto le dé, siempre va a querer más. Y otro aspecto fundamental para él es que no le gustan los cambios. ¿Por qué? Porque para sentirse seguro, quiere que las cosas. Esas permanezcan igual ¿qué le afecta al niño interior? las muertes, separaciones, divorcios cambios de trabajo no quiere perder nunca a las personas ni sufrir de abusos entonces ¿cómo puedes recuperar a tu, a tu niño interior? la recuperación del niño interior requiere de algunos pasos sencillos un proceso sencillo eh, que requiere tres aspectos fundamentales, disposición, voluntad y compromiso. Y puedes de alguna manera tú entrar en contacto con ese niño interior a través de visualizaciones, meditaciones del niño interior y puedes estar en contacto con él y decirle que tú jamás lo vas a abandonar, que lo habías dejado solo pero que hoy está contigo y que tú y él siempre van a estar juntos. Porque acuérdate que si está herido, puede ser que tenga miedo. Y ese es un proceso de estar, de estar, de pertenecer, de buscar. ¿Sí? Y para ello te dejo una pregunta aquí en el espacio. ¿Qué pensaría el niño que fuiste del adulto que eres ahora? ¿Qué pensaría. Y vámonos con la siguiente herramienta para no ir perdiendo más tiempo. La semana pasada hablamos un poco de ella. Tiene que ver con la herramienta de la ventana de Yohari. Y la ventana de Yohari nos abre posibilidades. ¿De, de qué es estas posibilidades? De que conozcamos nuestra Espectro. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro espectro? Pues tenemos área, un área pública, como ya lo habíamos platicado, y en esa área pública reflejo siempre lo que sé de mí mismo, o sea, lo que yo sé de mí mismo a los demás, una imagen pública que es lo que se ve, ¿no? Es conocido por mí y conocido por otros. Tengo una parte ciega que no es conocida por mí, pero sí es conocida por otros. Es decir, aspectos que me cuesta trabajo aceptar, pero que los demás lo notan, ¿no? Miedos, frustraciones. Y es aquí donde actúan esos mecanismos que yo tengo de defensa, esas máscaras que hablamos en, en, en la herramienta de las heridas, que nos hacen protegernos para que nadie conozca mis debilidades, ¿no? Y es como si me pongo la guardia de boxeador tenemos una parte secreta que es conocida por mí pero no es conocida por los demás y son aspectos que conozco de mí pero que le oculto a los demás es un área de conocimiento cerrado para otras personas y ahí pueden venir alguna filia alguna fobia algún miedo algún aspecto que te avergüence ¿No? Entonces, eh, puede ser eso. ¿no? Y hay una parte desconocida que ni las personas conocen de mí, ni yo las conozco. Entonces, es una parte potencial, cosas que ni yo sé de mí. Son experiencias reprimidas y que están en el inconsciente y que se pueden trabajar a través de hipnosis, terapia, constelaciones, registros atásicos, un montón de herramientas que me pueden ayudar a ver y despertar ese potencial que tengo dentro de mí. Entonces, esta es otra herramienta que a mí me permite eh, conocer, con autoconocerme, autodesarrollarme. Y de esta manera vamos a una herramienta más. Identificar las creencias que están limitándome, aquellas que afectan mi vida. Y bueno, la realidad es que, ¿qué es una creencia? Una creencia es un mensaje claro, poderoso y firme que recibe siempre nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Es algo de lo que estamos convencidos, en lo que creemos o lo que tenemos fe. Y se compone de imágenes, sentimientos, diálogos internos y un montón de cosas que marcaron y que están improntadas, es decir, están ahí adentro de nuestro inconsciente. Y bueno, pues ahí conoces que puedes tener eh, un sistema de creencias basado en valores, ¿no? Donde puedes tener respeto, a, a, a confianza, un un valor de aprendizaje, de solidaridad, ¿no? Y podemos tener creencias religiosas, culturales, eh, de origen eh, de nuestra cultura propia, de nuestro Estado, de nuestra nación. Y todo esto hace que generemos a través de nuestras creencias una base que es la base de nuestra autoestima. Esas creencias arraigadas total, son también base de nuestro carácter, de nuestro modo de ver, de sentir, de actuar y de comunicar las cosas que nos pasan. Sin embargo, pues en ese proceso, pues es un proceso de vivir experiencias, sentir emociones, generar ideas, tener una creencia y generar resultados. Entonces, una creencia nos orilla a un cierto tipo de resultados. Entonces, ¿qué hay? Creencias limitantes. Hay falsas creencias, excusas, etiquetas y actitudes limitantes. ¿no? De tal manera que las excusas pues, nos hacen que... Eh, no generemos resultados, no nos hacen comprometernos con nuestros objetivos, ¿no? Otra cosa es falsas creencias y generalidades, puede ser todos, nadie, ninguno en general, o el que nace para maceta del pasillo no pasa, o cuestiones de ese tipo que nos hacen creer o que son falsas creencias, ¿no? El, el dinero es difícil de trabajar, de obtener, hay que cuidarlo. Creencias que se van arraigando desde tu familia. ¿Cuáles son esas que detectas que te no te permiten crecer hasta cierto nivel? Y las etiquetas. No hay, no hay peor cosa que hacer, vamos, que nosotros nos etiquetemos. A mí me ha costado un montón de trabajo quitarme la etiqueta de que soy desorganizado, que me cuesta trabajo llevar una agenda, que soy poco administrado, que soy tímido, que soy callejero. Y es muy fácil estigmatizar a la persona a través de etiquetas nos metemos a las etiquetas y no a ver el comportamiento. Y eso nos hace complicados. Y tenemos actitudes limitantes, ¿no? Quedar bien con los demás, siempre querer tener la razón, ser controlador, ser pesimista, tener temores y autoengañarnos. ¿Cómo podemos modificar estas estas creencias limitantes. Primero que nada identificándolas, después aceptándolas y luego trabajándolas. Las identifico, las acepto y las trabajo. No es un proceso que desea de la noche a la mañana. Trabajarlas y reconvertirlas a una creencia poderosa o potencializadora es, es importante y es laborioso. Y es disciplina. Y para ello te, te suelto aquí dos o tres preguntas. Si ya identificaste alguna creencia limitante, busca dónde la adquiriste. ¿Y en qué te ha perjudicado hasta hoy? Saca un listado de cuáles son los perjuicios de la misma y cuáles son los beneficios. ¿Y qué podrías hacer si vives sin ella? Vamos a un, una última que me gustaría tocar contigo y que tiene que ver con el enneagrama. ¿Qué es el enneagrama? Tú búscalo también en Google, hay test de enneagrama de personalidad y simplemente también es una herramienta de autoconocimiento donde reconoces patrones de conducta, ves cómo respondes ante situaciones estresantes, nos hace vernos a nosotros mismos eh, y... Lo divide en nueve diferentes formas de comunicarnos y en diferentes formas de pensar, actuar y sentir. Entonces, realmente eh, es, nos permite identificar una de nuestros, de los nueve neatipos donde podemos estar alineados y puedes conocernos mejor, entender una determinada situación, comprender. A ti y a los demás, y tomar decisiones acorde a tu forma de ser. De tal manera que, pues, esta parte de enneagrama, pues, viene de esos nueve trazos, ¿no? Enneagrama, ¿no? Significa nueve trazos. Es una estrella donde define tres. Una triada del ser, que le llaman, una triada del ser, ¿no? La triada del instinto, la triada del sentimiento y la triada del pensamiento. Y dentro de ellos engloba algunos eneatipos, ¿no? Por ejemplo, en la triada del instinto está el eneatipo 8, que es el autoridad, autoritario, el 9, que es el pacificador, el 10, que es perfeccionista. En la triada del sentimiento está el 2, que es el ayudador, el 3, que es el triunfador, el 4, que es el artista. En la triada del pensamiento está el 5, que es el intelectual, el 6, que es el leal, y el 7, que es el entusiasta. Y obviamente cada uno de ellos tiene ciertas características. Entonces, el 8, el 9 y el 1 son viscerales. El 2, 3 y 4 son generalmente son emocionales y el 7, 6 y 5 son intelectuales. Y pues, la realidad es que cuando hablamos de sentimiento o emociones es que son personas expresivas y sociales, tienen la facilidad para crear relaciones, destacan por su encanto personal, saben halagar y acercarse con el fin de ser mirados y apreciados. ¿no? las personas del 5, 6 y 7 que son del pensamiento, son reflexivas y planificadoras, se dedican a conocer, calcular las consecuencias antes de ejecutarlas y tienen curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Y los viscerales, 8, 9 y 10 son personas de acción y determinación. Tienen fuerza de voluntad y carácter. Les preocupa que los demás los respeten. Su autonomía y no dejan no se dejan controlar fácilmente. De tal manera que si tú quieres ir metiéndote más, pues vas a encontrarte que pues, estás identificado por un tipo de eneatipo, de, eh, pero también te vas a dar cuenta que cuando estás desconfigurado, es decir, bajo estrés, bajo este, te ves afectado en tu comportamiento y tiendes a comportarte como alguien eh, de algún otro tipo Y cuando estás en tu ser, es decir, en tu zen, tranquilo y todo, tiendes a también tener un ala, que te permite a ti, este, bueno, alas en el enagrama, quiere decir que tiendes a comportarte también como con tus rasgos, pero con cierto rasgo de otro EN a ti. Entonces, tienes un lado luminoso y un lado sombra. ¿no? Entonces, cuando estás del lado sombra o del lado eh, luminoso, pues vas a tener ciertas características. ¿Y qué quiero decir con esto? Puedes buscar un test de eniagrama, hacerlo a conciencia. Hay buenos tests en el Internet y vas a darte cuenta o vas a conocer algo que a lo mejor hoy en día no conocías. Creo que con esto me voy a despedir el día de hoy. Es, ya llevamos un buen tiempo de herramientas. Si te gustó el programa el día de hoy, me sentí un poquito solo y con, como muy monólogo, pero si te gustó el programa del día de hoy, simplemente te voy a pedir que le pongas un dedito ahí y que lo compartas para que más personas puedan conocer estas herramientas que nos permiten autoconocernos. Platícame cómo te fue en tu proceso de autoconocimiento y nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech. Excelente fin de semana. Saludos a todos y excelente fin de bloques a todos, mis, a todos los alumnos del TEC de este segundo subperiodo. Cuídense. Esto fue Conciencia TEC, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.